Hola chicos, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish y el día de hoy me gustaría hablarles un poco del modo Fastboot que integran algunos teléfonos de la marca de Xiaomi. ¿okay? Recuerden que mediante este modo nosotros vamos a poder personalizar un poco el sistema operativo. Vamos a poder modificarlo o en caso tal de tener problemas con el mismo sistema operativo, vamos a poder repararlo mediante este modo Fastboot que integra algunos modelos de Xiaomi. En este video les voy a enseñar cómo ustedes pueden entrar en el modo fastboot y salir del modo fastboot en caso tal de que pues ya hayan reparado el sistema, ya hayan hecho lo que tenían que hacer o simplemente deseen salir porque por accidente o por cualquier otra razón necesitan salir del modo fastboot y no saben cómo hacerlo. En este caso vamos a utilizar nuestra herramienta pero vamos a usar un método súper fácil y súper sencillo así que sin más. Bueno chicos, para poder entrar en el modo Fastboot ¿okay? Y poder en este caso realizar cualquier modificación del sistema operativo O reparar el mismo sistema operativo eh, Vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare Reboot Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video Ustedes lo descargan, lo instalan, obtienen una licencia Y luego de instalar el programa lo ejecutan como administrador Dándole clic derecho al icono que se crea en el escritorio bueno, una vez hecho todo esto, vamos a conectar el teléfono a la computadora mediante el cable USB, así como ustedes están viendo en la pantalla. ¿ok? Cuando nosotros conectemos el teléfono a la computadora, aquí el programa de TinoShare Boyboot for Android debe detectar el teléfono conectado. Fíjense que acá el mismo programa nos da distintas opciones para reparar el sistema de Android, para borrar el caché del sistema, podemos entrar en el modo download, salir del modo recuperación, entrar en el modo recuperación, pero a nosotros nos interesa esta opción que dice un clic entrar en el modo fastboot solamente le damos clic allí y fíjense lo que pasa allí le damos clic automáticamente el teléfono Android se va a reiniciar pero cuando se reinicie va a iniciar en el modo fastboot de esta manera cuando nosotros tengamos esta pantalla ya podemos realizar cualquier cambio en el sistema operativo Incluso si tenemos un problema de software, mediante este modo fastboot vamos a poder resolverlo posteriormente. Ahora, vamos a suponer que nosotros por cualquier razón queremos salir del modo fastboot. Ya sea porque ya hicimos lo que teníamos que hacer Ya sea porque entramos sin querer en el modo Fastboot Y no sabemos cómo salir Y necesitamos salir del modo Fastboot De nuestro teléfono Android Es muy sencillo De igual manera con el teléfono conectado a la computadora Nosotros acá nos vamos al programa que dice TinoShare Reboot for Android Y acá nos indica de que el teléfono Android ya está en el modo Fastboot Y ya está conectado Podemos reparar el sistema operativo mediante esta opción también en este modo fastboot, pero la opción que a nosotros nos interesa es salir del modo fastboot, ok? para eso simplemente le damos clic a esta opción que dice un clic salir del modo fastboot, cuando le damos allí, automáticamente el teléfono se va a reiniciar nuevamente, pero en este caso va a iniciar de manera normal Súper fácil y súper sencillo, de hecho acá el programa de TinoShare Reboot for Android nos indica de que se ha salido del modo fastboot correctamente, podemos darle clic en aceptar, esperamos a que el teléfono como tal se reinicie, pero ya vamos a tener el teléfono funcionando sin ningún inconveniente, fácil y sencillo. Lo bueno es que si nosotros, por ejemplo, estamos en el modo fastboot y salimos del modo fastboot, vamos a mantener toda la información allí. De hecho, como pueden observar, aquí todavía mantengo las aplicaciones instaladas, o sea que bueno, no hemos perdido absolutamente nada, más que nada porque no hemos hecho ninguna modificación del sistema, pero eso ya va a depender de ustedes, si ustedes quieren o no realizar. Eh, una reparación del sistema operativo Igual lo pueden hacer con Tinosher Reboot for Android O ya ustedes lo pueden hacer por aparte Pero es una decisión personal Pero como pueden observar aquí Mediante Tinosher Reboot for Android Vamos a poder en este caso entrar y salir Del modo Fastboot para ya